Cuando te dejan por otra, vuelven por estas 10 razones. ¿Por qué un hombre regresa después de haberse ido? ¿Qué lo trae casi llorando a tu lado y pidiendo perdón. Dicen por ahí que cuando una persona te deja, regresa con el tiempo. Sin embargo, es necesario entender las razones por las que un hombre o mujer que te ha dejado decide regresar. Y en este video vamos a hablar de ello. Hola, este es Marco. Y antes de empezar, quiero proponerte un pequeño juego. Cuando hayas terminado de ver el video completo, déjame una mariposa azul si jamás volverías con tu ex. O déjame un girasol en los comentarios si le darías una segunda oportunidad. Por favor, no hagas trampa. Solo juega solo cuando hayas terminado de ver todo el video. ¿Juegas? Entonces, empecemos. Número 1. Contacto cero. Hoy en día hay cientos de gurús recomendando el famoso contacto cero. Y no te miento, yo por allá por el 2009-2010 lo recomendaba mucho en mis tiempos atrás, un pasado que quizás no conozcas, que implica alejarte por completo de tu ex. Es natural entender que todas las parejas regresan como producto del shock que deja la ausencia de una persona que se marcha y desaparece. Sin embargo, el contacto cero para nada garantiza que él o vuelvan para quedarse. El contacto cero como una herramienta útil y de primeros auxilios ante una ruptura de una persona interesada en que otra vuelva es perfecta e interesante. Pero sin embargo, no garantiza la funcionalidad de la relación. No garantiza para nada que la relación realmente pueda ser sólida. Al final el contacto cero va a derivar en que tu expareja regrese, pero no garantiza que se quede. Número 2. Porque eres feliz sin él o ella. Esto es así. El estado emocional más cotizado es la felicidad. Y verlo impreso en los ojos de otro hace que la gente quiera ser parte de eso. Exhibir plenitud, felicidad y satisfacción hace que tu pareja quiera una tajada de eso que tú tienes. La felicidad, cuando tú la proyectas, cuando tú la tienes, cuando tú la manifiestas incluso en tus redes sociales, con tus amigos y de lo bien que se habla de ti cuando experimentas eso, hace que tu expareja sienta el deseo de compartir esa felicidad contigo y venga atraído justamente por esa cantidad de cosas que tú manifiestas porque al final eso es lo que él quiere o lo que ella quiere contigo la felicidad es el estado emocional más cotizado número 3 porque te pusiste bien buena seamos honestos nadie ve los sentimientos pero sí unas buenas nalgas tristemente cuando nuestra percepción de las personas a veces tiene que ver con qué tan atractivos y sensuales parezcamos si fuiste al gym y él vio tus fotos junto con tus progresos, habrá sentido que perdió algo valioso. El aspecto físico, la sensación de cuando estaba contigo estaba muy plano o muy plana y ahora estoy mejor y ahora tengo un cuerpo más esbelto, hace que él se interese abogar por el instinto más primario en la otra persona al final, derivará en que él quiera volver. Número 4. Porque le hablan bien de ti porque le cuentan que estás bien, que no estás destrozado o destrozada, porque le cuentan que incluso estás haciendo planes para irte del país. Esa clase de información que él recibe y que es recomendable si en algún momento estás interesado en reanudar la relación, viene súper bien. Que él sepa de ti, pero que sepa cosas buenas de ti, que estás bien que no lo necesitas. Número 5. Porque siente que te puede perder. La distancia no se traduce al fin de una relación, sino en un ya veremos, o al menos, eso es lo que cabe en la mente del que pide tiempo. Cuando te alejas y te vuelves ausente, es ahí cuando literalmente tu ex siente el verdadero terror. Y es la realidad. Al final, una expareja, por mucho que diga que necesita tiempo y espacio y que necesita pensar las cosas, en el fondo sabe que te tiene al cliqueo de un mensaje, te tiene con un simple texto, con un simple audio, con una simple llamada. Porque al final, él sabe que tú estás ahí cuando él quiere y cuando él lo desee, lo que aviva todavía más el desinterés. Número 6. Porque le demuestras que puedes vivir sin él o ella. La noción y casi percepción de mucha gente de que somos dependientes de ella o él, y cuando ventilamos esa independencia emocional es cuando se sienten atraídos. Tal parece que la felicidad cuando se experimenta en ausencia de una persona hace que esta misma sienta atracción. A veces vamos a ver ese fenómeno en las personas solitarias que se divierten estando solas, que se divierten haciendo cosas para sí mismos y la gente quiere ser parte de eso que esa otra ex persona está experimentando, está viviendo. Al final como lo dije en algún punto en algún otro video, es que al final la felicidad es el estado emocional más cotizado y cuando lo ven en ti quieren ser parte de eso que tú tienes número 7 porque alguien más está interesado en ti existe la llamada prueba social relacionadamente con el dicho común que reza lo que el mono ve el mono hace la gente ...gusta de la Coca-Cola porque otras personas la prefieren igual. Es una conducta que a veces es aprendida y como tal, si tu ex ve que alguien te desea... ...y son bastante las personas interesadas en ti y quieren conocerte, él sentirá el deseo de hacer lo mismo. Eso último es la prueba social, que se describe como aquel fenómeno... ...que se da cuando algo es deseado, solo porque la mayoría lo quiere. Quizás un reloj Rolex valga menos que un pedazo de hojalata... Pero como todo mundo quiere un Rolex, es probable que tú quieras uno. Lo que las grandes masas y mayorías quieren, al final, también influye lo que esas pequeñas células individuales anhelan también quieren. Al final, si todo mundo quiere conocer a Cristiano Ronaldo, puede ser que tú, por el hecho de que todo mundo lo quiera, también quieras lo mismo. Se le llama prueba social. Si todo mundo desea estar contigo, si hay muchos hombres interesados en ti, si hay muchas mujeres interesadas en ti, tu expareja sentirá el deseo de hacer justamente lo mismo. Número 8. Porque necesitaba perderte. Necesitaba perderte para darse cuenta lo mucho que te quería. A veces las relaciones pueden funcionar después de la distancia. Tristemente no siempre es así, pero puede que este sea tu caso y que necesites que él te pierda para darse cuenta lo mucho que tú vales. A veces las sanas distancias ayudan a que una relación se asiente mucho mejor. Sin embargo, tienes que entender y considerar que mientras van a estar distantes, tú o él particularmente o ella particularmente se va a estar enrollando y teniendo relaciones esporádicas con otras personas. Eso al final te llevará a responder una pregunta clave. ¿Volverías con tu expareja aún sabiendo que el tiempo que se mantuvo distante contigo lo empleó estando con otras personas? Déjame saber tu comentario, déjame saber tu respuesta en el cuadro de abajo, el cuadro de comentarios. Número 9. Porque le ofrecieron un amor falso. A veces las exparejas ven las cosas de forma infantilizada y piensan que en un torrente de emociones es amor cuando realmente no es así. A Paulo Coelho se le atribuye una frase que dice más o menos así, no te cambian por algo mejor, sino que por algo más fácil. Esta realidad puede ser muy cierto, y por fácil no me refiero a una persona que de alguna manera sea básica, sencilla, vulgar y común, sino que fácil en el sentido que con esta se puede experimentar una gran cantidad de emociones que hace que esta persona quiera estar ahí y se sienta como un niño que se enamora por primera vez. De ahí a que yo haya dicho hace unos segundos atrás que tu expareja ve las cosas de forma infantilizada. Es triste, pero hay gente que confunde atracción con amor y cuando notan que se han equivocado, es ahí cuando regresan. Número 10. Porque la otra persona lo despreció. Tan sencillo como, vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. ¿Es así? Es ahí donde yo te pregunto. ¿Le darías una segunda oportunidad a alguien? Tú dime, házmelo saber en los comentarios. De, de, de verdad me gustaría conocer tu respuesta. Me encantaría saber qué tú piensas. Así me voy recomendándote de que compartas este video con muchas personas, le des tu manita arriba y te suscribas. Y de verdad te pido, compártelo para que cada vez seamos más en esta comunidad Pilifers. Así te veo en otro video.